estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo Muy bien, gracias. Eh, ¿Cómo te llamas? Me llamo Iris. ¿Y tú? Yo me llamo Marcos. Mucho gusto, Iris. Encantada. Gracias por aceptar esta invitación. De nada, un placer, un placer. ¿Y de dónde eres? ¿Tú qué crees? Mm, déjame ver. Me parece que eres de Argentina. No. Muchas personas creen que yo soy de Argentina. No sé por qué, pero no, yo no soy de Argentina. Yo soy del norte de Sudamérica. Ok, ya lo tengo. Eres de Colombia. No. Mi país está al lado de okay. Colombia. Entonces eres de Venezuela. Soy de Venezuela, pero mis padres son de España. Ok. ¿Y tú de dónde eres? Eh, pues adivina. Mexicano. No, mucho más al sur, en Sudamérica. ¿Eres chileno? Un poco más al norte. Ecuador. Entre Ecuador y Chile. Pues Perú. Perú, exactamente. Entonces, eh, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesora, soy profesora de español en UBC, en UBC. Mm, muy bien, perfecto. ¿Y tú eres profesor? ¿Eres estudiante? ¿Qué bueno. eres? Mm -hmm. Yo soy estudiante del programa de doctorado de UBC, de UBC, y también soy profesor. Así mm. que ando muy ocupado. Sí, estás muy ocupado. Así. Muy bien. ¿Y quién es tu personaje preferido en Latinoamérica? Bueno, adivina. Uno de mis favoritos uh -huh. uh, es un cantante, es de Centroamérica, okay. es alto, uh -huh. delgado, okay. tiene el pelo corto y negro. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene? Tiene unos 50 años. Ok. ¿Y le gusta bailar? Le gusta bailar y es muy guapo. Mm, ya sé quién es. Ajá. ¿Verdad? ¿Quién es? Chayanne. Sí. Claro, es Chayanne. Ok. ¿Y tú? ¿Tu personaje favorito de Latinoamérica? Y bueno, tengo también eh, muchos personajes favoritos, a ver si adivinas. Es una cantante muy conocida, tiene mucha influencia en muchos eh, cantantes. Ella ¿Shakira? Es... No, no. Ah. Ella es de la Nueva Trova, es una oh. de la Nueva Trova. Ella tiene el cabello negro, corto, es un poco gordita y es muy apasionada y muy cariñosa. Ella es de Sudamérica. Ella es de Sudamérica y es de Argentina. Y tiene una voz mm. muy potente. Mercedes Sosa. Perfecto, así es. Sí. Muy bien, Iris. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Un placer, gracias a ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Yes.